Durante varias horas Los mensajes eh, Que creaban la tendencia Se repetían una y otra vez Una y otra vez No, no sé si algunos de ustedes lo vieron Pero incluso la prensa Como esta nota de economía hoy Dicen lanzan campaña con bots En Twitter para exigir a Arturo Herrera Que anuncie una prórroga de impuestos y los bots pues lo pedían de una forma bastante hasta agresiva le amenazaban con con una huelga, ¿no? de pagos, a impuestos. El caso nos llamó la atención porque si bien ahora se les dice bots a cualquier cuenta, en realidad bots de libro o técnicos son estas cuentas que repiten constantemente el mismo mensaje, son, es una técnica que ya nos usaba desde 2014 en México. Hoy en día, más bien, se le paga a personas reales para que tweeten. Esto es más bien un grupo de personas que están manejando varias cuentas, bots o a través de un programa informático. ¿no? La tendencia no pago fue training topic en el lugar, del lugar de lugar. Lo máximo que llegó fue el lugar 6 de los trending topics de México también en la Ciudad de México, y duró de las 12.50 del día a las 8 de la noche, es decir, estuvo casi 8 horas en los Train Topics de México, y lo que nos llamó la atención pues, fue eso, que, este, que, que la forma de la red, por ejemplo, cuando lo analizamos con Hoxie de la Universidad de Indiana, es que las... Las cuentas no generaban enlaces Y esto es algo típico de los bots ¿no? Es algo que no ocurría desde hace mucho tiempo Y vamos a repetir ahora aquí en vivo el, el análisis en Gefi Para que Nos puedan acompañar Y conozcan un poco más de cómo se analiza ¿no? Este tipo de De tendencias Una cosa curiosa es que por ejemplo, aquí pueden ver la captura que hicimos de todas las cuentas. Como pueden ver, todos están arrobando al secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Y están repitiendo el mismo texto. Como pueden ver, pasamos cientos y cientos de mensajes y se repite el mismo texto o la misma estructura. ¿no? Es este, algo bastante curioso. Porque ya tenía mucho que no, que no veíamos esta, esta técnica ya parecía que era abandonada ¿no? era algo que ya no se usaba desde hace mucho tiempo pero por alguna razón lo están usando otra vez eh, yo recuerdo haber visto estos bots en algunas tendencias en la campaña eh, voy, vamos a investigar más y vamos aquí a volver al análisis de Gephi primero tenemos que descargar los tweets y, y aplicar algunos algunos cálculos. Son en total 202 cuentas las que están impulsando esto aproximadamente. Bueno, aquí de entrada ya se puede ver que hay una coordinación importante, arrobando algunas cuantas cuentas. Vamos a calcular cuántas comunidades, es decir, cuánta gente o cuántos grupos de personas están manejando esto. De esas 200 cuentas, aproximadamente 17 personas o 17 grupos están participando en esta tendencia. Eso quiere decir que probablemente esos 17 estén manejando a 10 cuentas de Twitter o a 12 cuentas de Twitter, más o menos. Eso es, son aproximaciones. Eh, el único que sabe realmente cómo hicieron este tren topic pues, fue los que lo hicieron, por aquí ya estamos... Como cálculos ¿no? en base a estos algoritmos de Gefi, que es un software muy útil para analizar redes, no solamente en redes sociales, sino otro tipo de redes, pero aquí lo estamos utilizando para encontrar quién está detrás de esto. ¿no? Y como pueden ver, aquí destacan dos figuras. Obviamente, una de ellas debe ser el secretario de, de Hacienda, porque sé es quién están arrobando. Pero probablemente encontraremos quién puede estar detrás o quién participó más Y pues bueno, hay una cuenta que se llama el, Tat, el Talbit Que es donde los bots están arrobando más Y estos bots También están arrobando otras cuentas Pero en su mayoría obviamente están atacando al secretario de Hacienda Arturo Herrera ¿Quién está detrás de una operación así? ¿Quién puede financiar a 17 personas o a 17 grupos que manejen 200 cuentas para hacer este tipo de guerra sucia? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Es desde hace muchos años aquí en Lo que sigue analizamos estas tendencias desde Calderón, Peña Nieto descubriendo los Peñabots y ahora en el sección de López Obrador y algo que les quiero mostrar es que en, en esta pandemia se han elaborado eh, cientos y cientos y cientos de, de Training Topics. Aquí estamos capturando desde, el, desde marzo. Hemos capturado prácticamente la mayoría de los Training Topics que se han generado tanto a favor y en contra de López Obrador, en contra de Alfredo del Mazo, a favor de Alfredo del Mazo, a favor de Calderón, en contra de Thalía, de Nelson Vargas, de varios empresarios. ¿no? Este, aquí les quiero mostrar. Pues más o menos desde, finales de mar, desde mediados de marzo comenzamos a capturar y el último conteo que hicimos eran 50 training topics, sin embargo entre ayer y hoy fueron más de 20 entonces es probable que vayan unos 70 training topics algunos con miles y miles de mensajes ¿no? entonces por ejemplo este de solicitamos a Twitter o exit uno con 8 mil tweets ¿no? es, es bastante grande ¿no? y al final de la cuarentena si es que bueno, cuando termine esta primera fase, porque ya algunos expertos hoy hablaban que podría haber un rebrote en, en octubre, pero confiemos en que recuperemos las actividades económicas y sociales a finales de este mes aquí en México. Pues vamos a, a, a, a tener un informe ¿no? de, del impacto ¿no? de, esta, de esta guerra social en redes. Y les voy a contar por qué es criminal. Miren, esta, esta es una... Esa es una herramienta de Google para que nos permite ver qué está buscando la gente en México. Y generalmente lo que ven aquí en rojo y en verde son las búsquedas cotidianas ¿no? de cualquier cosa en Google. Perdón, lo de azul y rojo, pero lo que está en verde está a la par, es decir, nunca ha habido un tema tan importante, aquí se los voy a mostrar. Generalmente las búsquedas cotidianas pues siempre son altas, no llegan casi al 100% las búsquedas, pero desde que comenzó la emergencia sanitaria, aquí lo pueden ver, el 12 de marzo, perdón, de, de, de enero, cuando comenzó el brote y luego aquí en, en marzo comenzó aquí en México, han visto cómo han aumentado las búsquedas. Y van hacia arriba en esta estimación. Estas son millones y millones de buscas todos los días. O sea, la gente quiere información. Y generalmente están buscando sobre el avance de la información, de la enfermedad, los síntomas, el mapa de afectaciones. O sea, la gente sí está muy preocupada, bastante preocupada. Es lo que reflejan estas gráficas. O sea, si una búsqueda llega al 10%, ya es muy alto, ¿no? O sea, para que se dé una idea, vamos a poner aquí a... Vamos a poner a Thalia, por ejemplo. ¿no? La verdad es que estoy tan desfasado y que no sé quién es tan popular. ¿no? Pero, Hoy en día. Thalia apenas figura. Y eso que es muy popular. No? Vamos a poner a, a Bad Bunny. El, el héroe de los millennials. Vamos a ver. Pues miren... Bad Bunny, que es el que lidera muchas de las listas, ¿no? y obviamente las búsquedas, apenas llega al 2-3% de las búsquedas en México, en Google, y el coronavirus está llegando al 71% de las búsquedas, esto quiere decir que la gente literalmente está buscando a fondo lo que está pasando, y esto es muy importante porque... Entre toda esta búsqueda de información, el que haya tendencias que lleguen a los trending topics manipuladas, confunden a la gente, les puede dar información errónea, que pueden tomar decisiones erróneas y que puede costar vidas o infecciones. El tema no es solamente que se usen bots o decks o gente pagada o porristas o cyborgs, como hoy le dicen, ¿No? El problema son los efectos de la desinformación Sobre todo cuando no llegamos a la época más grave Vamos a regresarnos aquí a la gráfica Entre el 8 y 14 de marzo fue cuando empezaron a haber casos en México Ven cómo se dispara al 21 de marzo Casi 70% de las búsquedas Y ahora, esta semana, del 5 al 11 de abril, ya llegamos al 71% Faltan las dos semanas más duras de esta, dos o tres semanas más duras de esta enfermedad de los casos en México. Y la información debe ser la más precisa. Entonces debemos considerar que estos trending topics son criminales. Es decir, eh, lamentablemente no solamente en México, sino en varios lugares se politizan estos casos. Pero como estamos ante una emergencia mundial humanitaria. Toda la información debería estar volcada ¿no? en ayudar a prevenir la enfermedad, en prevenir más casos. ¿no? Eh, se viene una crisis económica muy, muy fuerte. Y el que tengamos estas operaciones masivas, que de acuerdo a algunos testimonios pueden llegar a costar hasta un millón de pesos, pues puede costar muchas vidas. O sea, todo ese dinero, mejor que se utilice en comprar respiradores o mascarillas o en atender el desastre económico que se viene y que es mundial, ¿no? Pues bueno, esta es una de las transmisiones que vamos a estar haciendo en esta pandemia. Mientras mejoremos el equipo técnico vamos a, a hacer mejores transmisiones. Y esto era para explicarles cómo fue que creció esta tendencia de no pago que beneficia a los empresarios que se quejaron de que no hay eh, rescates, ¿no? Habrá que investigar quién está detrás. ¿no? Y bueno, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima transmisión.